¿Tú tienes co coaching para políticos también? Para claro, que Atención a los políticos okay. sí, a la, a político, que quieren redes ¿Y sociales. Y tú Hay uno que necesita que... <risa> que <su> <risa> para yo te que busco unos cuantos. <risa> hay uno que es candidato tiene que va bien, creo yo, en el sentido de cuesta va bien, no sé si está número uno o número dos, pero de ahí está bien no tiene ni siquiera Instagram y Facebook tampoco. En serio. Atención a la gente de Siquio. El psiquio. más viejo, no el decir, más viejo. Claro, el la, más viejo. la gente de psiquio. En serio. La gente serio? de no si tiene siquiera ni Instagram? siquiera Instagram. O él anda Instagram. con la pámpara en perifoneo, pero no tiene ni Instagram ni no, Facebook. No, o sea, nada, no la decir. gente de, óyeme, consejo, Oye, hay, me aquí me está vos, Yo Sabre. No, no. Llame a Yo Sabre. Siquio y... ni tiene ni Instagram ni Facebook. ¿Cómo es posible que un candidato que sabe que el 50% de los votantes es juvenil eso es lo que iba a decir. Le recuerdo una vez más que el voto decisivo de este año son los jóvenes. A los jóvenes usted no le llega con perifoneo. Esa gente no llega. Eso. Tienen, para eso tienen los AirPods. Esa gente usted no le llega por su celular. Emma, vamos a hacer una, una, una encuesta improvisadita de un pronto. ¿Qué ustedes creen? Que nos llamen. Que nos sí, que llamen. nos llamen. ¿Cuál es cuál usted ve, eh, cuál es de los candidatos usted ve que conecta más con la juventud? De Siquio, Milady. Eh, Trinidad, eh, ¿cuál es el otro? Ah, el chino, el chino, fue mi profesor, sí, sí. ahora pueden llamar al 809 725 0505 El chino dice que tiene la jerga de guá, guá, guá, pero ¿Tiene lo guá, guá, guá? no lo entiende nada. ¿Cuál de, los, de estos candidatos usted cree que conecta más con la juventud? Eh, para ti, yo sabré cuál es tu has que conectado más? Para ti, eh, Mira. ¿cuál es tu, ¿tú has analizado cuáles de ellos tienen más conexión en las redes sociales? Mira. He visto hay... chino activo. A chino lo he visto sí, activo. mira qué Facebook. pasa. Eh. Sí, y muchas vallas, hay eh, muchas cosas. Eh. Y esta gente de izquierda está muy activo con sí. las vallas. Eh, eh. Sí. Mira qué pasa. Muchas veces eh, entendemos o creemos que es un candidato porque está invirtiendo mucho como el candidato este, Dios mío, que me salía mm. hasta en la sopa que me iba a comer. No lo menciona, que no lo quiero saber. Eh, gracias. A ese señor, la gente cree que está invirtiendo mucho realmente va a calar, pero muchas veces tú puedes caer tanto en el repudio de la gente, yo entiendo. Pero ese repudio a veces... Eh, te, te, da no, te da a conocer cuando tú no eres sí, conocido sí, te da, te da porque a por ejemplo en el caso de, ese, de esa persona que era para Liz, que no quiere saber de ella que es el penco bueno. el penco <ríe> se dio a conocer en las redes sociales independientemente a ti te caía mal cada vez que tuviste una publicidad de él pero cuando se ponía la publicidad ya la gente sabía que él existía sí, que antes pero no existía. llegó a llegó un hartazo social Un saludo para Romero Ortega, hey. mío personal eh, mío personal quiero mandar un saludo a él eh, pero también está David Collado que ahora mismo está publica. El hombre aquí no se quiere retirar y la gente no lo quiere dejar. No, que va para candidato. Eh. Una llamada buena. ¿Cuál, ¿Cuál candidato usted cree que conecta más con la juventud? Hola, buenas tardes. Sortió, Milady, Chino. ¿Y cuál es el otro? Trinidad. Trinidad. Hola. Jorge Luis Sánchez de este lado. Sí, Jorge Luis, Ay, ya, ¿Qué, Luis? ¿Qué, qué personaje ¿Cuál candidato? Bueno, hermano, mira, tengo para decirte que la juventud se ve opacada en esta política. ¿Por qué? ninguno de los candidatos actuales a la alcaldía se representa con juventud tanto así eh, que eh, ninguno verdad. ha podido hacer un acto masivo es eh, verdad de San Francisco de con la juventud que se Eso vea que lo está representando no que ellos digan que tienen juventud bueno pero apenas, apenas esto comienza ¿verdad? comienza no, amor, y, estamos, y, estamos y para tu estamos decirle candidata un mes es un mes que falta ¿Eh? Hay una candidata ¿Eh? que realmente no me está pagando, sí la conozco, okay. pero... pero tengo... no, no, no, no, como coach tú vas a evaluar a cada uno. Mira, si yo no tienes Instagram... Mm -hmm. No, Vamos nada, a decir claro. No si sí, quiero, no? tiene Instagram y tiene un Facebook con una foto viejísima. Te lo digo porque lo estaba chiqueando. Bueno, el mío es el que más conecta ahora mismo. Porque Trinidad, ese es el más tiene que más comparte con la sociedad. Pero yeah, que en la juventud, tú cruza, en las redes. Tú cruzas por la Villini con Sánchez y tú lo vas a encontrar ahí. ¿Dónde tú encuentras a <risa> los otros? ¿Dónde tú lo encuentras <risa> los <demás>? <risa> <risa> <Dime>. a los demás? <risa> <mí a los> Dime. <risa> eh, pero ese es el de Trinidad que ella dice. Sí, ese mismo. El que fue ministro de deporte y no pudo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Saludos a Randy, a Randy que te está viendo, pero acecha, mire. mira. te voy mira. a empezar a buscar, mira, vamos Púbame. a buscar a Siquio, Siquio, Siquio tiene 356 seguidores y no tiene publicaciones, me voy de aquí, vamos con Milady, Milady Núñez, tiene 2.400, ah mira, Milady en Instagram está bien, o sea, no lady la boca, está bien publicando fotos ya están llamando señores, <ríe> señores por Jorge Luis está hablando caballá. ya me están llamando que se sepa eh, eh. hola eh, pues sí aquí Pero, tenemos a mi lady tiene 2400 seguidores en Instagram eh, está más o menos. Se está, puede, está más o menos. Eh, publica algunas se cositas. Puede la pero calidad, que Milady, se puede mejorar la Pero que Milady está en campañas de siglo No, no, no. Ella, vamos a hablar en el sentido de evaluación de las redes sociales. Sí. Okay. Redes sociales específicamente. la de Milady. Sí. sí de en ahí. Instagram está bien. Y en Dale. Facebook creo que está ahí. Está bien también. ¿Qué más? Vamos con Chino. Pero ¿Cómo se llama? José Tavares. José Tavares. José Tavares. Sí, el profe, el chino. José Tavares. Vamos a ver si sale. Sí, sale. Miren, no me sale el no profe sale. de Guau Guau Gua, Gua, El profe tiene chino la Chino en Instagram. Está flojo. Tienes que ponerle chino, eh, el profesor chino, para que la gente te busque por Instagram. No, está flojo. No, no, no. Y Emanuel Trinidad, que es candidato de Liz. Emanuel Trinidad, que no le haga pasar vergüenza a Liz aquí. Sí, sí, me lo, yo se lo voy a crear si no lo tiene. Bueno, ya mira, lo, se, contré, activó, eso, se activó. Se eh, activó, 522. 522. 522. aconsejale a tu candidato. Eso mira. de aquí a las 8 va a subir. Pero mira. A jugar, no, no pues después que, este que le cambie la categoría. Él no es un blog personal. Él no es figura pública. Es sí, lo primero. Porque eso. dependiendo de la categoría, es la cosa que Instagram te permite o no te permite hacer. Lo segundo, el perfil tiene demasiadas letras. Cuando tú eres una marca personal, yo quiero ver tu cara. Yo quiero ver quién tú eres. Yo quiero conectar con contigo identificarme contigo no es una revista es un Instagram ponme más atención fotos de Trinidad tí, en tu diario vivir en lo que tú haces muéstrame porque yo tengo que confiar en ti muéstrame que tú vas a ser diferente a lo que todos los demás están para haciendo. los políticos así yo sabría ahora que, que, que, que hablamos de ese tema sería mm. importante crear un Instagram personal y un Instagram otra para, llamada tenemos a para tu actividad como político para como figura política a lo buenas. buena qué candidato conecta más con la juventud por las de redes Mira, sociales los síndicos. Yo soy okay. yo soy de la juventud de San Francisco de la Macorí, de la parte de la salida de la capital. Okay. Ah, perfecto. Tengo para decirle que no hay un, no hay un joven de los de para de este lado, que, que no conozca a NG y que no haya compartido un ratito con NG. Ok, eso es importante. Lo sabes, para acá abajo. Pero tú especificaste para allá abajo, o sea, Pero, si yo... okay, pero rico. mi pregunta es, ¿por qué si yo...? Mi pregunta es, ¿por qué si yo...? ¡Que venga a los barrios! O sea, mi pregunta es, no. Porque si que no tiene una no está muy un activado equipo, red, señores, en las redes, un equipo en las redes sociales, si él llamen, tiene jóvenes. llamen a Yosabri. Es que A él no le interesa tener redes sociales, porque como quiera dime tú no, pero eso, eso es importante no. eso es importante tú lo no puedes descartarlo o sea, esa es una vía de tú conectar directamente con tu público de manera orgánica y una ciudad tan desarrollada o sea, como sea, sea, y de tú desmitificar cualquier mito y cualquier cosa que se quiera levantar en contra de tu figura y de tu nombre es la forma de tú conectar uno a uno con eh, tu público este como este que tema, no lo necesitas claro, eh, claro. mira, eh, sí. pero mañana debemos hacer ese tema tú este tema está interesante eh, eh, yo, yo le enseñé una génesis que no sé si la puedo mencionar El, pero eh, tiene eh, un manejo bueno sí, sí ya <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> yeah. no me puedo mencionar ya pero es una que salió reciente que tiene como 15, sí, que ella es popi ahí hay, hay, hay, al hay cuarto ahí al cuarto tiene eh, es que a veces no es tanto el dinero porque un ejemplo en mi caso yo me adapto al presupuesto yo del creo mira, lo que sí yo creo que deberían de hacer es buscar una asesoría tiene el, pueblo, no, tiene el pueblo lleno de vallas no, déjanos yo, una yo creo para mí entender todos los candidatos ok yo no, yo no apoyo específicamente a uno, y si apoyo uno no puedo decirlo públicamente pero yo lo no entiendo que el 50% de los votantes eh, son jóvenes. Entonces, hacer jóvenes tienen que trabajar un poquito más en las redes sociales porque muchas personas en las redes sociales, por eso yo veo mucho a Franklin Romero que es muy bueno en redes sociales, sabe muy bien publicar en redes sociales. Es que a veces un ejemplo, ¿Sabe? tienen y, que saber delegar, a veces tú como candidato no tienes no, que cargarte con eso, porque tú tienes ocupaciones. Hay equipo de redes sociales. Pero tú tienes que tener un equipo y si un ejemplo de la gente que te acompañan, no, que son gente tuya, no saben de redes sociales, pagale un curso al que te está ayudando oh, por lo persona, menos, un, un curso de caballera. fotografía móvil, o un curso de manejo de redes sociales, porque hay que, hay sí. que tener la cosa con ética. Okay. ¿Sabes quién también se maneja mucho eh, okay. bien en las redes sociales? El senador. El, senazo, el senador, el senador, senador tiene David. buen manejo, no, en, las manejo en las redes sociales, pero es, que eso, es un equipo que trabaja, equipo? no es él personalmente es un equipo, uh -huh. eso no eso no, no no estamos hablando quién está mejor y, y peor en las encuestas eso no tiene nada que ver porque, como yo llamo al no. Digo, no la... ya, hablamos de otra cosa señores, nos vemos mañana aquí en Los Osobrosos. <risa> alegría y satisfacción evolucionamos contigo reímos